Gracias. ¿Verdad? Otra final. Primero, ¿cómo estás físicamente? Estás, ¿Vas a estar al, al 100%? Que se pregunta la gente, ¿va a estar bien, Cristian? No, no, dónde? ¿Qué no sois? para nada. ¿No? ¿No? No, no, no. La verdad que para nada. Recuerdo una parte de la entrevista el año pasado. <ríe> Me voy a retirar en el Madrid. ¿Recuerdas cómo se la frase? Sí, sí. Más o menos. Con 41 años. Ha sí, una temporada complicada esta, ¿eh? ¿No? Sentís que, que, que tenéis... Yo soy mi propio psicólogo, ¿sabes? Yo soy mi propio nutricionista, yo soy mi propio doctor, ¿sabes? Por favor, vamos a... Vamos a empezar la entrevista. Vale. <risa> no, hombre, no. No, no. no a, ver, a mi punto de no, vista. No. Tú llegaste tarde con la sanción. Te costó pillar el, la temporada, ¿no? ponerte Joder un bien con la sanción. Elevar cinco partidos por una tontería. Bueno, no se puede empujar al árbitro. No claro. se puede empujar a un juez. Eh, no no puede ser. Eh, no. Es un juez. No ¿no? no, no, no. Mejor pegarlo, ¿no? Agredir es mejor. Yo me quedo siempre con eso. Cuando hay entradas durísimas de lesión me parece mucho más graves. ¡Fuck off! ¿Entiendes? ¿Entiendes? Sabes. Sabes. ¿Entiendes? Si tienes algún problema o hay algún problema de verdad, te doy entradas durísimas de lesión. Es así de fácil. ¿Vale? Se antes. Lo que sufre tu madre en los partidos, ¿no? Sí. ¿Lo pasa mal en los partidos? Sí. Uh. Bueno, uh. pero. <risa> Balón de oro. Sí. Ahora hablando serio. No. Cierre 7. <risa> ¿Hay alguien que te quiera hacer daño? Daño de qué? De... No, no daño, dices, de que hay gente que no merece que yo hable con ellos. Mis amigos, mi familia, mis hijos. Muy mal. La imagen de chulito te la has quitado ya, ¿no? Ya. Mi novia me ha dicho, oh, estás buenísimo, mi novia me dice eso. Pero a las mujeres ese? les gusta a lo mejor. Ya, te lo juro, está que... ¿eh? ha grabado, ¿eh? Y tengo imágenes, está grabado. Si quieres, yo te mostro, si no te crees. ¿Qué harás después de los 41 o 50? ¿Qué ¿eh? Te decís exactamente lo después del fútbol. No, tengo muchos objetivos. Agredir a la gente con pistola. ¿verdad? Y el bicho durmiendo abajo, una siestacita, y tranquilito. Se acojonan, antes. Pero es un momento especial. Sí. Y hay que vivir este momento. Eh, hey, vente! Venga. Tenemos la silla ahí. Entonces, sí. ¿Qué tal, Gris? ¿Qué tal? ¿Bien? <risa> ¿Bien? Está quedando bien, ¿eh? No, no, no. no. La verdad que para nada. Empezamos. Un país que no conoces y quieres conocer. Barcelona, Atleti... Yo voy este verano. ¿Ves? Uh, <ríe> la última vez que has llorado. ¿Qué música te gusta? Asensio. Para Cristiano, ¿cuál es la mejor virtud que tienes? Asensio. ¿Y cuando te saltas tu dieta? ¿Qué te gusta comer? Todo tipo de Asensio. ¿Qué es lo que más te gusta ver en la tele? <ríe> Asensio. ¿Cuál es la última serie que has visto? Estoy viendo Asensio. No termine todavía. ¿No? Pero es una historia chula. Yo digo después de las camas está. Vale. súper interesante. Se acojonan, ¿Quién es más guapo, tú o yo? Asensio. Dile la verdad. Soy yo, sí. pero... De lejos, ¿no? Bueno. Bien, ¿eh? Viene, okay. tú. Bien, Edu. Bien. ¿Estamos, Dejamos, no? Voy a despedir. Voy okay. a despedir. Cristiano, que ha sido un placer estar contigo esta, ¿No? en esta entrevista. ¿Dónde estás, R7? Para <risa> <tirar> micro. <risa>